Hola, mi nombre es Carlos Andrés Trujillo, yo hago parte de la loja luciferina Semillas de Luz. Ya tengo mi membresía, ¿qué esperas para cambiar tu vida? Adquiere la tuya.